Buongiorno, cari amigos. da Pablo, el giorno de hoy, ¿qué cosa hago? estoy en el parque, estaba corriendo, Guarda, pero no sudo nada, ¿no? Solamente sudo cuando faccio ejercicio de dones. Mira, comando, ¿qué cosa hago hoy? Hago un piccolo circuito para razonar, para tonificar. Vamos a alimentar eh, la gamba fuerte, también el pecho, el brazo, también un poco el abdomen. Mira, comando, este es un workout que dura poco tiempo, poco tiempo. Yo voglio que tú, arrives siempre al trasguardo, siempre fuerte y firme. Tú no mola más, tú sei una persona vincente, mira comanda. anda. Y ahora no te has inscrito, escribe a mi canal, es que se es que hacha subito Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad, del cuerpo, cosita. Inicio la actividad, muevo indietro. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Siempre sorridente, positivo, guarda, es importante esta bata de elástica, sembro un prete. Siempre un po' la bufanda, de la llevo qui un poquito. Ay, me relazo, va en el parco, pasa el tren, podéis guardar el, el, el corso sempione. la movida milanese. Ok, ok, ok, ok, ok. voy a iniciar, voy a fare a fondi voy a, fondi. Voy a fare. 24 a fondo conto 1, 2, 3. Voy a hacer este ejercicio. Tra. Tra. Topo, topo, ¿qué cosa facho? Topo voy a hacer eh, squat, eh, con salto, squat, squat jump. Eh, y topo, continuo, con, eh, continuo con un poco de ejercicio de bracha. Puse diamond. Y topo, facho un poquito de, de ejercicio per la espalda. Y finisco con abdomen. Mira el comando. Se inicia, se inicia, se inicia inizia, guardalo guarda qua, vamo iniziare, inizio va, uno, due, sempre con lo stesso, 4, 5, 6, 7, 8, che il ginocchio non superi la punta del piede, 9, 10, 11, e dodici. Ok, adesso cambio, cambio, si va, si va. Uno. Due. Tre. Quattro. Sei. Sei. Otto. Nove. Ultimo e più. Ultimo, ultimo, ultimo, ultimo. Ok, adesso, adesso, e squash squashiamo, squashiamo, va, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci, uno in più, ok. Muevo ah, un pochino di piedi, muovo, muovo, muovo, muovo, ok, ok. Ahí. Ahí. Ahí. Perfecto, perfecto. Uf. en un gocho de aire. Adesso. Lo repito nuevamente. Nuevamente. No se esquierta, no se He iniciado con destro. Adesso. Con sinistro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6 8 10 12 Cambio 1 Voy a colocar la mano en el que alante Como voy 4 5 6 3, 8, 9, 2 in più. Perfetto. gamba atomi e braccia. Qua conti. Jumping già. E squat già. squat già. 1, 2, 3. digamos, ¿no? Se <risas> si hay un vincente. Se si un vincente. No se mola mal. No se mola. El sumo no, se regala a mí. La belleza costa. La salud te costa. Todo costa. Si voy a andar adelante, debes forzarte. Spingir un poquito. Ok, ahora andamos con lavoro trabajo de pectoral, Pectorales, tricipitos vamos a fare puzza postura guarda qua postura lentamente chiudo braccio al petto guarda. uno due tre quattro cinque sette nove cinque in più uno due tre quattro e cinque Ahora ah, ah, ah. hablando el pectoral de, de Pablo, de más. ¿Tú vas hacer estos el Ejercito. Ejercito. puesto? Ejercicio. no es de velocidad. Puesto es de constante constante uh, uh, uh, uh. Oiga, vino el sol. Vino el sol. Ay, ay, ay. Ya, ay, ay como se mueve, bueno la tanca. Por continua. Nuevamente, nuevamente, vamos a hacerlo nuevamente, ¿Tengo que hacerlo sí de algo posible, de lado posible, là ok, va. Si sí, va. Peso las manos guarda. Uno. piace la la la ok perfetto perfetto hai portato mi mi, mi elastico ogni elastico c'è e una resistenza He portato questo sorbino che ha una resistenza ve lo prendete arancione ah, ah, più duro è più difficile però se tu sei allenata non c'è un problema adesso cosa no che fare per sparare Dirígete, presiona el ginocchio, pez adelante, cuadradelo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abro, 7, 8, 9 y 10, 2 en más, 1 en, en <Sy> más. <R>. Speguegelozy…. 60 es el trabajo de espalda, 60, 60, 60. Como el entrenamiento oficial. Es difícil. Es fácil. Puedes escribir que yo te respondo subito. Ok. vamos a repetirlo nuevamente. Nuevamente. Si lo prendo más aperto menos resistencia Más estreto, más resistencia. Ok, va. Presión. Ok. Y va. Ya. Uno. Dos. Tres, la hora de sparar. Uno ah, en presente se siente. la hora de sparar, se siente, se siente, se Ok, ok, ok. Ahora eh, paso a... Vamos a hacer el puder. Y atándome, atándome un workout Eso es fácil de hacer en estrada lo no puedes cuando estés corriendo a casa, porque okay, vamos a hacer un poquito de, de ejercicio para ver, ver la pancha ta, ta, ta, ta. acuesto y caminar un poquito de ejercicio aeróbico una sana y correcta alimentación vamos a hacer el lateral ¿verdad? oblico, oblico cosí, oblicuo. dirito cosí 5 minutos 30, 30 30, 40 segundos Questo lo faccio fermo, senza niente, senza fare niente. E così penso positivo. Mi carico con il sole. E già tu sai, no? a venire un corpo bello, hermoso, elaborato. E dici, eh, che stai facendo? No, stai facendo fissi Mass. Fisi Mass in YouTube che serve? Serve la costanza. Uno, due e tre. Perfetto. Perfecto, cambio, cámbialo, cámbialo, cámbialo. Sí va, sí va. Les uno te regala bien. Mira, tu lo fácil es, no te importa el trascuado. <risa> Ay, ay, ay Ok Uno Dos tres Perfecto Perfecto Lo repito nuevamente, lo repito Lo repito No alcanza los Dos, tres, aunque cuatro, hoy Si tú lo repitas tanto Diventa fuerte nivel. bello. Tú no, no, tú no mola mal a la prima dificultad. Uf. Ok. Vamos a hacer un poquito de, de plan, plan, plan. Plan. plan. Hoy no he portado mi tapetino, pero he cortado la chica. Va, sí. hacer, Ok, va. Ok, ¿verdad? Ok. Retroversión de club. Sí. Cambio, cambio. Vamos a hacer una modificación. Cero. Trápido. Último. Eso es uno. dos, Nueve. Este. Uf. Ay, ay, ay. Mira cómo Repito nuevamente. Era doble. Y por el día de hoy, estamos casi finalizando. Mira cómo anda. que es que es corto, pero... Gracias, gracias por seguir a Pablo, seguir a Pablo, gracias, estoy muy contento con toda la gente que escribe a muchísimas. cima de los críticos del principio. Yo los voy a ver, Los voy a ver. Canta como si me corre. Gracias. Pablo dice, dos me corre, guarda. Uno y dos. Por pelo los vamos y llamamos tanto porque tenemos grande. <risa> ok, se va, se va. Último, último, último. Último. Ok, vamos a hacer una modifica. Vamos a hacer el este movimiento Tres, Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Uh. Okay. Postura, postura, guarda! Dritto va. Y va. Uno, due, tre, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, 10 ¿no? Uh, Salta, pide continuamos con plan, plan, ¿no? vamos a aunque una modifica, pues, que a igual, una modifica, entonces salgo, salgo, toco, mano toca y no contrario, 1 haciendo salgo. El día de hoy habíamos finalizado. Gracias por este de, entrenamiento físico, por bien. Mira tu Todo lo que hay hoy, mañana se verá. De cuore Pablo. Y ahora no te has inscrito, inscríbete a ver. ¡Vaya!